Hola a todos, buenos días, mi nombre es María Muñoz, su instructora de Indicadores de Recursos Humanos. El día de hoy veremos la unidad 3, Niveles de Indicadores de Recursos Humanos. Para poder construir un sistema de indicadores dentro de una organización, tenemos que construirlos desde la base, comenzando desde los más sencillos hasta los más complicados, por eso es importante que veamos este tema. Comencemos. De aportes son aquellos que son los más sencillos, son la base de todos los indicadores, miden tiempo, volumen y solamente son registros. Sirven de base para la construcción de los siguientes niveles. De cálculo simple, estas son métricas que son utilizadas para medir generalmente el número de fuerza de trabajo. Son las que generalmente abundan en todas las organizaciones y son utilizadas... para como cálculos básicos para los siguientes niveles. Calculadas. Estas métricas son moderadamente complejas de calcular y reflejan la complejidad organizacional basada en datos, sistemas y herramientas analíticas. La mayoría de los indicadores de recursos humanos están dentro de este rubro. Indicadores de cálculo avanzado. Estos son muy difíciles de calcular y requieren datos no solo de recursos humanos, sino de la fuerza de trabajo. Son de alto valor para la organización y para ser usadas en decisiones sobre la recursos humanos y sobre la fuerza de trabajo. ¿Y para qué nos sirve este conocimiento? Este conocimiento nos sirve para definir y planear cómo implementar nuestros indicadores de recursos humanos. Esto es un gran conocimiento que nos servirá. Los espero en las siguientes lecciones. Soy María Muñoz. Buen día.